Estamos nuevamente aquí con ustedes en vivo y a todo color. Así es. ¿Qué así tal? Es. ¿Cómo estás? Bendecida, gracias al Señor. Ok. Bendecida, nada más que se mueve el cuadro. Por eso no me vento, porque se mueve en la pantalla, no yo. <risa> se mueve. Bueno, pues damos gracias a Dios por este... Nuevo día que Dios nos nos ha dado, nos ha regalado. Gracias por la vida, por la salud, por todas sus bendiciones. Y gracias, gracias, Señor, por, por estos medios que nos permite poder uh, llevar este mensaje a mucha gente. Y únicamente les pedimos a nuestra uh, amada gente que que lo compartan, que compartan estos videos que, que estamos, este, pues, eh, dándoles a ustedes para honra y gloria del Señor. Amén. Porque es muy importante, este, que ustedes también eh, conozcan, conozcan de, de su palabra y ponerlo en primer lugar de todas las cosas para que él nos dé la, la sabiduría, la inteligencia, él nos guíe, nos capacite. Uh, en todo momento, así de que gracias por estar con nosotros y únicamente eh, les pedimos eso que compartan estos videos. Así es, y pues bueno, somos sus amigos, sus amigos, Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Y así es. agradeciendo a nuestro Dios, pues la eh, toda la belleza que aparece por aquí en, en pantalla, así porque es, porque eso es bello para ustedes que son bellos es también, bello, bellos y bello, bellas es bello todo lo que el Señor ha, ha hecho en, en esta vida y, y compártanlo, compartan esto y el tema el tema de hoy en esta reflexión porque es un momento más de, de, de reflexionar miren es, es Dios es luz pero es cuando luz. hablamos de, de, de luz podemos aplicarlo a muchas cosas Sí. Oye, ¿ya llegó el residuo de la luz? ¿Ya apagaste el residuo de la luz? Oye, apaga la luz. Oye, perdí la luz. <risa> y, sí. Pero a veces se nos olvida. Abre las persianas. O para que haya más luz. Para que haya más luz. Sí. Eh, las persianas o las cortinas, ¿verdad? Sí. Eh, la puerta o, o, o... o ciérrales porque hay mucha luz. Eh, en fin. Entonces. A veces somos la palabra luz en una infinidad de, de nombre tu luz me encandiló. Eh, sí, de, de, de pláticas, de comentarios. Eh, sí. De, sí, ajá. Pero nosotros vamos a estar hablando hoy de la luz que nos alumbra el mejor de los caminos para transitar en esta vida. Así es, amén. Así y es. qué importante es que esa, esa luz es Dios precisamente entonces sí. le decimos que compartan esto, porque tal vez a muchos les va a ser de ayuda y les va a ser de bendición. Claro, claro que sí. Entonces, claro que sí. Ve veamos esto. Vamos a estar viendo paso a paso, ahí eh, en la primera epístola universal de, de San Juan Apóstol. Así es. Eh, en las Sagradas Escrituras. Y... Vamos a ver en el capítulo 1, pero vamos a empezar en el verso 5. En el verso 5. Y nos vamos a ir despacito, tranquilos. Sí, no llevamos mucha prisa. Sino que queremos que usted escuchen analice, piense, reflexione y ponga en práctica lo que pueda aprender de parte de, de nuestro Dios. Es. Así es. A través de y... este mensaje que que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y empezamos esto en, en el nombre del Padre, del uh -huh. Hijo y de su Espíritu Santo, y que el Señor nos dé esa luz en uh -huh. todo momento para que el Señor nos dé uh, la enseñanza, la sabiduría y, y todo, todo, todo lo que Él nos dé, que lo podamos eh, hablar, comentar. Y ponerlo en práctica sobre todas eso, las cosas. Eso, ponerlo, ponerlo en, práctica. en práctica. Porque ¿de qué sirve que, que les digamos y les digamos y les digamos y, y nosotros no lo hacemos? Pues no, mm. no, no, sí, no. Que todos lo pongamos en práctica. Lo, lo que aprendemos, lo que sabemos de Dios. Y que sea Dios quien bendiga nuestras vidas. Y que Él nos guíe. Por mm. poner esto en la mejor práctica posible. Así es, amén. Y nos dice así ahí en primera de. de el apóstol Juan El 5 dice Este es el mensaje que hemos oído De él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay ninguna tinieblas en él Dicen: Dios es luz ¿Qué, qué importante La importancia es dicen, Este es el mensaje que hemos uh -huh. Oído de él Y este es el mensaje que hemos oído de, de, Del señor cuando venimos a las escrituras, nos vienen a, a dar más luz, precisamente. Amén, amén, amén. Nos es. vienen a dar más luz espiritual. Que hemos oído de Él, y esto es lo que se anuncia. Y es lo que tienes que anunciar, Así mi amado, mi amada. De que Dios es luz. Dios es luz. Dios es luz. Y, y dice aquí. Y no hay ninguna tinieblas en él. No hay ninguna Ahora, tinieblas en él. ¿Cuál es la diferencia entre la luz, la luz y las tinieblas? La enorme diferencia que existe es que en la luz todo se aprecia. En las tinieblas no sabemos dónde están las cosas. Se oculta. O sea, tú no, no, uh -huh. no ves. Por eso Satanás es el, el dios de las tinieblas. Así es. Y, y nomás para que veamos algo con respecto a la luz y veamos algo con respecto a las tinieblas. Uh -huh. También Satanás hace lo suyo, ¿eh? También también lo hace. A quienes utilizan Satanás el diablo, el, el padre de mentira. Pues aún hasta los gobernantes. Sí, sí, sí. A los magistrados. A los que están en eminencia A los que están en eminencia A los que están en, en alta estima Y aún Hasta las personas que Predican o que predicamos Vamos a, a decirlo de esa manera Cuando nos salimos Del sí, cauce Sí, sí, sí Cuando nos salimos del cauce Cuando nos, nos, nos equivocamos O nos apoyamos En nuestra propia prudencia Exacto, así es Así es. O nos apoyamos en costumbres y tradiciones. Uh -huh. Y entonces esto es lo que nos lleva de estar en las tinieblas en lugar de estar en la luz. En la luz. Sí. Y en la cuestión religiosa, Definitiv vamos a llamarlo definitivamente. de esa manera. Hablando así de esta manera, de la manera religiosa. Uh -huh. ¿Cuántas personas están en las tinieblas? Porque no les ha llegado la luz Claro Y miren No les ha llegado la luz Hace unos días atrás este, Mencionábamos De los mártires de la iglesia uh -huh. Aquellos hombres Que ofrecieron hasta su vida De poder traducir De los lenguajes antiguos Sí, de los pergaminos del hebreo todo, de, sí. de, del arameo eh, de, del griego al, al español o al inglés, al inglés sí. o al francés el, o, al chino, idiomas, sí. o al chino o a cualquier otro ajá, idioma ajá. ¿Por qué? porque eso estaba solamente en las en, en los, digamos en los lenguajes en los lenguajes antiguos, antiguos, antiguos donde Posiblemente ahí fue donde nació toda la, la humanidad que, que vivimos ahora. Pues sí. Yo no voy a hablar dónde sí y dónde no, porque para Dios no hay nada imposible. No, no Pero, no hay. No hay. Eh, hace un rato estábamos comentando mi esposo y yo de que en, en la Biblia encontramos desde el libro de Génesis que es el primer libro de la Escritura, la uh -huh. que conocemos como, como sí. las Santas Escrituras, que eh, la primera narración que se da con fecha es desde Abraham, uh -huh. y, y esto se encuentra ahí en el capítulo 12, de... cuando, cuando Dios llama a Abraham, uh -huh. Exacto. Eh, y ahí e, Esto Se supone que se escribió 1921 años Antes de Cristo Pero no nos, da, no, no nos da aquí fechas De Por ejemplo de, de cuando la torre de Babel No nos da fechas aquí como, Por ejemplo eh, De los Descendientes de Noé uh -huh de la vida de Noé eh, de cuando el arca cuando el diluvio uh -huh. eh, de de cuando construyó el arca Noé los descendientes de Adán uh -huh. eh, de, de Caín y Abel y todo lo demás que habla de aquí de, de, del huerto como Dios fue creando las cosas y cuando fue crear uh -huh. toda clase de árbol, toda sí. clase de, de, de, de hierba que daba su fruto, eh, no, no tenemos una fecha es, eh, nosotros aquí en, en, no, en nuestra no, Biblia. No marca, no marca fecha. Este, en Mi Biblia es una Biblia de estudio. Entonces, eh, eh, pero no, no marca una fecha. Uh -huh. Y, y escuchábamos a un hombre hablar de que hace millones de años eh, eh, eh, hubo un, un, pues, peces que, que quedaron en, en la tierra, muy lejos del mar. Los esqueletos. Eh, ajá. Los esqueletos, uh -huh. sí. Y que, pues, eh, digo, yo no sé de dónde sacan tantos millones de años, pero tampoco la, la Biblia nos narra ¿Cuánto tiempo se tardó Dios entre día y día? No. no. ¿Por qué? Porque nosotros lo, lo, lo podemos figurar que fue de un día de 24 horas como los que manejamos nosotros. Uh -huh. Que decimos, bueno, que el reloj dice que ya son las 12 del día o ya son las 12 de la noche y ya a las 12 con un segundo... Ya empieza un nuevo día Sí, lo que pasa es que los, los tiempos de Dios No, no son los nuestros ni, ni los nuestros son los de Él Exacto eh, O sea, exacto. Eh, o sea él, él es eterno Y, y o sea eh, eh, me... Acabas de mencionar algo Que es sumamente importante Como Dios es, es eterno Dios El tiempo eterno. de Dios no es como nuestro tiempo No, no Dice la, la escritura Que un día es como mil años Y mil años, y mil es años como, como un, día. un día Así es Así es. Entonces, si eh, yo cuento mis días que tengo ahorita, y voy a hablar de un número cerrado, 80, uh -huh. entonces yo eh, pues tendría 80 mil años. <risa> sí, no, no, no, este, realmente que este, por eso el Señor no ha venido. Porque, o sea... Los tiempos son de los Dios. Los tiempos son de Él y, y todavía hay mucha gente que no le conoce que la luz de Él no ha venido a sus vidas. Es, entonces, es, Él no quiere que nadie se pierda. sino uh, Que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, eh, ¿cuándo va a ser? No lo sabemos. O Fíjate. Sea, o, o sea, por, por decir, bueno, es que por... Por lo que el Señor dice, pues sí, por lo que el Señor dice en su palabra, uh -huh. este, los tiempos, eh, cuando veas eh, esto y esto y esto, pero todavía no, todavía no es, es, es el fin, todavía no es el tiempo. Así es. Nada más de Jesucristo por acá, pues ya estamos en el año 2021. Uh -huh. Ahorita. Ahorita. <coughs> Entonces, si estamos ya en el año 2021 de Jesucristo para acá, pues ya pueden ser dos días nada más. Sí, sí. Pueden ser dos días nada más. Sí. Pero para nosotros ya, ya han transcurrido. Pues. 2020 dos mil 2021 dos mil años. años, sí, sí. Entonces, Definitivamente. Y ahí es donde a veces nos equivocamos con los tiempos. Y Dios lo que quiere es, es darnos la luz precisamente para que entendamos que Así los tiempos es, son de Él, los no, no, de no él. los de nosotros. Amén, Así Ahora, es. fíjate, si estamos a, a, a los años de nosotros, uh -huh. 2021, después de, de la, del nacimiento de Jesús, sí. Imagínate cuánta gente todavía no ha podido entender... Que Jesús no es una religión. Correcto. ¿Cuánta gente hay ahorita? Tú, tú, tú conoces gente. Pues, sí, si conoces gente, estoy seguro. Así es. ¿Cuánta gente realmente no sabe quién es Jesús y a qué vino Jesús? ¿Quién es Dios y por qué es Dios? Sí, y muchos ni quieren saber. Eh, a, además de... Sí. <risa> además de... No entonces... Quiero si ya estamos a 2021 años, a esta fecha que estamos haciendo esta, este video aquí en, en vivo. Entonces, imagínense, uh -huh. hace 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 años atrás. ¿O cuántos años más van a tener que pasar? Para que todo el mundo lo podamos entender. A hay... Eh, Pueblos, hay naciones donde el Evangelio está totalmente ya olvidado. Sí. Por ejemplo, si cuando Noé hizo el arca, de cuando Adán fue creado por Dios junto con Eva, a Adán, ¿cuántos años pasaron? Para que sí, pudiera no haber ya muchos un años. pueblo muchos años. que tuvo que provocar un diluvio. Sí, sí, no, pues muchos años. Nomás muchos imagínense. Años. Muchas generaciones. ¿cu ¿Cuántas generaciones? Y en aquellos años la gente vivía muchos años. Sí, sí, sí. Vivían 600, 700, 800, 900 sí, años. No había tantas contaminaciones y todo eso. Eran otros tiempos Y eran los tiempos de, de, de llenar esta tierra Sí e, Entonces No me extraña Que uh, Abraham y, y, y Sara pudieron Concibir uh -huh. Pues uh, Adán a, uh, adulta uh -huh. ¿Por qué? Porque ya venían De, de, de, de, ese, de ese Sistema de, de vida Ajá. Cuando la gente podía vivir muchos años, uh -huh. ok. Pero lo importante es esto, mi amada y mi amado que nos estás escuchando. Pues eso se trata de reflexionar. Tienes que, que reflexionar: ¿qué estamos haciendo? Uh -huh. Uh -huh. ¿Conocemos a Dios verdaderamente? ¿Conocemos a Dios verdaderamente? Uh -huh. ¿Conocemos al Dios de la Biblia? ¿Lo conoces tú? ¿Conoces al Dios de este? ¿El de la Biblia? Y déjame... Entonces, decirte sí, sí. esto. ¿Qué, ¿Qué tanto conoces tú de la Biblia? ¿Este libro lo amas como palabra de Dios? ¿Es para ti... Este libro, el, el cual tenemos que ver, analizar para que guíe nuestras vidas, porque es el libro de Dios. Y si es el libro uh -huh. de Dios, ¿qué tanto lo amamos? Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Estamos reflexionando: ¿qué tanto amamos este libro? De verdad, te apasiona tener este libro en tus manos pero pues no nada más tenerlo en tus manos, sino también estar meditando a través de Él. ¿Qué dice Dios? ¿Qué me dice Dios aquí a través de su palabra? Por eso lo hemos mencionado ya muchas veces. Yo sé que a algunos hombres no les agrada esto que yo digo. Y digo hombres y puede ser que hasta mujeres. Uh -huh. Nadie debe de predicar en un púlpito... Si no está usando la Biblia. Uh -huh. okay, Nadie debiera es. de. Uh -huh. Yo sé que ahorita los teléfonos, estos teléfonos modernos que tenemos, pues yo, yo sé que aquí tenemos la Biblia. Sí. Y digo tenemos porque yo la tengo. Uh -huh. En mi computadora pues la tengo. Así es. En la tableta la tengo. Pero eso no me da el derecho... De cuando yo predico, tener el, Tener el, este santo libro en mis manos, porque es un santo libro, ¿Por qué? porque amén. muchos dieron su vida por él. Así es, así es, dieron su vida. Eh, esto tiene su historia, claro que sí, y amén. viene aquí la historia de Dios y muy valiosa y amén. de Jesús, de mucho valor. Que es el que nos da la luz. Uh -huh. Por eso Dios es luz, oh, mi amado. Por eso Dios es luz, oh, mi amado. Y de aquí sale luz para nuestra vida. Uh -huh. La cual tenemos que creerla, analizarla y, y, y dejar que Dios bendiga nuestras vidas. Porque sí, amamos amén, su, amén. su palabra. Sí, amén, amén. Amamos la Biblia. Amén. Y es la que nos da más luz a nosotros. Aleluya, a nosotros, gloria al Señor. Nuestro entendimiento. Amén, así es. Pero si yo no puedo amar este, este libro, pues no, no lo puedo meditar, no, no, no, no lo puedo leer. ¿Qué es puedo lo que leer? Dios me, pues no, me no, dice? No lo no entiendo, no, no, no comprendo lo que dice. Eh, ¿Y cómo lo vas a entender? Si, ¿Y cómo lo vas a comprender? Si no estás en el camino no de Dios. estás en el camino, claro. Ah, claro. puede ser que tengas tu religión. Uh -huh. Y nosotros no te la vamos a quitar, ¿eh? El único que puede hacer un cambio en tu vida es Dios. Es que te dé la luz. Solamente. Amén. Porque puede estar en tinieblas, atrás de tu religión, y no salen en la luz. Correcto. Correcto. Sí, sí, sí, tienes religión, ¿cómo no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquellos primeros hombres que dieron su vida así es. para poder traducir la, de los escritos viejos, antiguos. Uh -huh. En aquellos lenguajes. Al idioma que la gente lo pudiera entender. Para nosotros el español. Para el norteamericano pues el inglés. Para uh -huh. los ingleses pues el inglés. Pero para los franceses pues el francés y uh -huh. los alemanes el, el, el alemán y, y así cada... cada cada país, es de, para los cada, de la India, pues es, que estén en, en, en sus idiomas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando no estamos nosotros leyendo en el idioma correcto, que lo podemos entender, pues es un libro cerrado para nosotros. Claro. Claro, porque. ¿Por qué? Porque, estás porque pues, pues, pues, sí, aquí está escribiendo. Pues, no tinieblas. sé qué dice. Estás en tinieblas. Estás en tinieblas, pues sí. Pues sí. Entonces. Fíjate es la importancia de que Dios sea nuestra, nuestra luz aleluya, y que su palabra santa sea nuestra luz. Uh -huh. Entonces, cuando se predica, quienes predicamos, lo menos que puedo hacer es usar la luz de Dios. Sí, amén, así es. Amén. Este, este libro, este, este libro es el que debemos de amar y debemos de mostrarlo y de enseñarlo a todo el mundo. Y, y enseñar a todo el mundo a que lo tenga. Y que se alimente a través de él. Porque ahí está la luz de Dios uh -huh. para uh -huh. nuestras vidas. Amén. Así es. Entonces, si no, nos engañamos nosotros mismos. Y digo Así esto es. porque nos consta. Lo hemos visto con esos ojos que tenemos. Que hay quienes ni siquiera usan la Biblia para predicar. Sí, sí, definitivamente usa o Ay, este. La última vez que, que lo. Que, que eso fue ayer. Así es. Sí, en la pantalla uh, ponen a veces la, el, el mensaje, el, el versículo. Pero no puedo tener ni siquiera un teléfono en la mano para, para, para estar hablando de la palabra de Dios. Uh -huh. Wow. Y eso a mí me lastima. Pues sí, sí, definitivamente okay, para mí este libro es sagrado Así es Y aquí está la luz de Dios Amén Entonces ¿Cómo no vamos a hablar de, de, de, este, de este punto, mis amados? El libro de libros Porque si es el libro de Dios Vamos a usar el libro de Dios para, para hablar, para predicar Para ministrar, para enseñar Amén Amén. Así es. Y ya nos vamos a ir al verso 6 para avanzar un poco. ¿Al 6? Sí, Amén. al verso 6. Ah, ok. Si, si, decimos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos <risa> la verdad. Pues sí. <risa> ¿Te das cuenta? Fíjate lo, lo, lo hermoso que nos habla en la Escritura. Uh -huh. Si decimos que tenemos comunión con él. Andamos en tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él uh -huh. y andamos en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Pues que no hay luz. No hay luz, no hay, no hay conocimiento. Decía no ahorita, hay. hace un momento. A lo mejor sí tiene religión. Uh -huh. O sea, en tinieblas, uh -huh. porque no tienen el conocimiento de Dios y su, de, de su Cristo. palabra. Amén. A lo mejor si ¿sí te hablan de, de la religión. Y, y les voy a dar un, un, un, un pequeño ejemplo. Hay quienes, en lugar de, de la Biblia, usan otros libros para. Para dar su, su enseñanza de, de, de doctrina. Uh -huh. Y lo voy a mencionar. Los mormones. Los mormones, más que la Biblia, usan el libro del mormón. Sí. Y dice la Biblia que, que, que tengamos cuidado con lo que nos predican. O, o, o, otra. Otro evangelio. O, otro evangelio. Sí. Se, se, se entiende e, Entonces cuando nosotros no estamos hablando de la palabra de Dios, si estamos hablando de otra gente que tuvo una visión o fue, qué sé yo, lo, lo, lo, lo que comentan, y no estamos usando la, la palabra de Dios, y pues ya estamos engañando a la gente. Sí, sí. La estamos engañando. Pero la misma, las mismas tinieblas que, que hay en la gente por la falta de conocimiento, se dejan llevar uh -huh. por esas doctrinas. Sí. Así es. Ahora, hace unos días comentamos cómo se llama la mujer que Dios utilizó para que naciera Jesús. Porque tenía que nacer de mujer. Uh -huh. Así es. Por hora y gracias del Espíritu Santo de Dios. Esa mujer iba a quedar embarazada. Uh -huh. No tenía que ser tocada por ningún varón. Pero tenía que haber un varón ahí. Para cuidar de ella. Uh -huh. Para el respeto. Porque en ese, en ese tiempo... Cualquier mujer que salía embarazada sin tener marido, ¿no? le iba a ir como en feria. Uh -huh. Entonces tenía que ser un varón ahí. Así es, así es. Uh -huh. Pero esa mujer tiene un nombre. Y se llama María. Así es. Es el único nombre que tiene ella, María. Y a esa María, dependiendo del país... Donde se hable de, de ella, le ponen otros nombres. Sí. sí. Y eso es un engaño. Porque la Biblia solamente habla de María. O sea que. que es. La madre terrenal de Jesús tiene un nombre y es María, y punto. Correcto. Así es. Y María, cuando crucificaron a Jesús. Y resucitó, ya habían pasado 33 años más de la vida de ella. Sí. Y no era una muchachita, ya era una mujer. Sí. Completa, ya. Que había Llegué. pasado los años, como pasan los años con nosotros. Llegué mi esposa simplemente, familia. pues no, no es la muchachita que yo conocí. Pues no. los años pasan. Y vaya que se, se, se, no, se quedaron todos <risa> Entonces, Sí, no, no no, no. Y, y a veces ¿Cómo nos engañan Por ser en tinieblas? Y las creemos las mentiras Sí, sí Las creemos Sí, así es Y nos las presentan como algo Real y verdadero Cuando es mentira uh -huh. Entonces, ya aquí en el verso 7 dice. Sí, nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, el único que puede limpiarnos de todo pecado es, es el Señor Jesús. Uh -huh. Sí, amén. Él es la fuente de, de, de, de salvación, es la fuente de limpieza, es la... Es, eh, eh, eh, ahí no es más allá no, no Y a veces no, Nos atraviesan las doctrinas Nos atraviesan Las enseñanzas Que, que, que están fuera de, de, de, del Señor Que están fuera De, de las escrituras uh -huh. Nos vamos por usos y costumbres uh -huh. Sí, usos y costumbres Tradiciones Ahora ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? ¿Los mismos religiosos? Sí Y eran los que realmente eran el pueblo de Dios Pero se desviaron completamente Se desviaron ¿Sí? No pudieron entender el mensaje del, no puedo, del, del no. Señor Y todavía hay quienes no pueden entender el mensaje del Señor Así es ¿Y sabes por qué? Definitivamente Porque no les ha llegado la luz de las Escrituras y ese es el gran problema Cuando tú no tienes el mensaje de mensaje Dios Mensaje de Dios En el cual tú puedes meditar uh -huh. Y puedes analizar Entonces te vas por lo que te dicen Y no por lo que dice la escritura uh -huh. Exacto. Exacto Y cuando uno no está en las escrituras Estás en tinieblas uh -huh. de definitivamente, definitivamente Estás en tinieblas ¿Por qué? Porque la luz de Dios no te ha llegado. ¿Por qué? Porque no lo han utilizado. Ahora, uh -huh. ¿qué, ¿qué cambian con, con, con, con esas eh, con esa falta de, del uso de la Biblia? Te ponen otras cosas, hombre. Sí, apariencias. Y entonces, es ahí donde a María le han hecho no sé cuántos nombres más. Cada, uh -huh. cada país tiene un nombre diferente. Sí, así es. Y deja de ser la verdadera María, madre de Jesús en lo terrenal. Uh -huh. Uh -huh. Pero fue la mujer que Dios usó sí. para que pudiera venir el Salvador del mundo. Así es. Y todo esto, ¿qué es lo que conlleva? Que podemos estar en el pecado. Así es. más por desconocer. Caemos en el pecado sin darnos cuenta. Así es. Ahora, ¿por qué viene todo esto? Porque Satanás no quiere, no le interesa que tú tengas la luz, del mundo, la, la luz de Dios. La luz de Dios, sí. Y si tú no tienes la, la luz de Dios en tu vida... Porque no lees las escrituras, no, no las amas No las no, no, no, no las, sí, no las bueno. guardas como debe de ser Entonces santas pues perdido Sí, claro, así es Y vamos a leer los últimos tres versículos Vamos a ver primero el 8, luego el 9 Y luego el 10 sí, Y de esa manera vamos a cerrar Así es, Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Entonces, ¿qué pasa? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Uh -huh. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Así es. Y que necesitamos de Jesús para que podamos ser limpiados sí, de, nos, de toda nuestra maldad, de toda maldad. Para que ya no estemos en el engaño, para que ya no estemos en el, en el error. Así es. Si confesamos nuestros pecados, uh -huh. ¿qué dice? Él es fiel y justo. Él. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí por eso lo necesitamos forzosamente. Sí, amén. Por eso necesitamos a Jesús. Y es lo que nos enseñan en la, las Sagradas Escrituras. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, de ahí la importancia de tener la, la Escritura en nuestra mano así es leerla uh -huh. discernir que el Señor nos dé la luz que nos dé la sabiduría así es es como una simple recomendación ¿qué tenemos que hacer? mira ¿quieres entenderla bien? antes de que la abras pídele a Dios en, en oración Señor, déme la luz para entender tu palabra. Amén, amén, así es. Dígame qué mensaje tienes para mí este día. Y aunque leas un solo versículo, o dos, o tres, o cuatro, o un pasaje, uh -huh. que sea Dios que te está guiando, para que esa luz venga a tu vida realmente. Amén. Y puedes entender y puedes comprender lo que realmente Dios quiere enseñarte a través de su, de su santa palabra. Sí, así es. Uh, Pero no lees manera... nada más así a, a, a, a, a la Isa. No, no, no. Pídele a Dios la sabiduría. Uh -huh. Si le pedimos a Dios la sabiduría para entender esto, tú te puedes convertir. En una persona que puede compartir la Biblia con los demás. También, que puedes compartir el mensaje de Dios a los demás. Dios está buscando obreros. De quién sí, ir con bien, Él. Así es. Y los obreros son aquellas personas que son como las hormiguitas o que son como, como las abejitas. Que cada quien va y trae algo. Están construyendo, están... Uh -huh. Y es increíble, pero cuando son, son muchos. Ah, por ejemplo, en, en el caso de, de las abejas. Uh -huh. Qué hermosa y sabrosa miel dan. Que hacen su panal. Entre todas. Entonces... Es increíble lo que puede Acontecer en nuestras vidas Podemos endulzar la vida De otras personas Cuando nosotros Les podemos compartir Un pasaje bíblico Un versículo Que le podemos decir Mira, fíjate lo que Dios te dice aquí En esa parte ¿Y sabes por qué Dios te, te lo dice? Porque Dios te ama Sí, amén Por eso debes de amar La palabra del Señor Amén, amén, así es Para que tú también Te edifiques Y edifiques a otro Amén, amén, así es ¿Qué tienes que hacer? Leer Meditar En la palabra de Dios y pedirle al Señor que Él nos guíe toda la verdad. Amén, amén, amén. Que Él nos guíe. No es cosa del otro mundo esto. No. Es simple, es sencillo. Su amor es grande. Pero Dios bendiga a aquellos hombres. Y bueno, ya, ya los bendijo, obviamente que dieron su vida para poder escribir. Amén. Y que los Amén. religiosos de aquel entonces no permitían que esto, que esto pasara. Amén. Por eso los quemaron. Sí, sí, sí. Los destrozaron y dieron barbaridad amigos, y media. Sí. Sí. Como salvajes. Tremendo, tremendo. Entonces mi amado, mi amada. Tenemos que entender, tenemos que comprender y tenemos que meditar más en la palabra del Señor. Así es. Y déjame decirte, todavía hay mucho pueblo que no conoce de la palabra de Dios. Así es. A pesar de que han pasado más de dos mil años. Correcto, así es, todavía falta. Aquí mismo en Estados Mucha Unidos. Gente. En México, en Centroamérica. En Sudamérica Europa Muchos, muchos, casi todo el mundo ¿Y en qué parte no? Todavía no llega el mensaje A pesar de que ya Ha transcurrido Más de dos mil años Sí, muchísimos años O sea, Dios te necesita también a ti Pero como decimos los chavos sí, Nosotros acá, entre los chavos ¿verdad? Agarra la onda. Uh -huh. Agarra la onda. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no agarra la onda, pues nunca vas a tener este libro en tus manos. Y nunca lo vas a poder abrazar sí. y sí. querer. Amén. Para así aprender es. de él. Porque es palabra de así Dios. Así es, así es. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Amén. Y ya han pasado ya. ya vamos a hacer 41 minutos. Nos vamos a la oración. Amén, amén. Yo voy a pedir a mi esposa que ella ore por ti y por todos los que van a estar compartiendo también este video y que Dios nos dé más luz y más sabiduría para poder compartir con todo el mundo. Sí, amén, amén. Oremos. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento, Señor, dándole la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, porque su luz ha venido a este mundo, Padre Santo. Y esa luz sí, señor. que usted nos vino a dar, aún todavía, mucha gente, Señor, mucha gente, todavía no viene esa luz a sus vidas. Padre, en este momento, le pido en el nombre de su Hijo amado, que usted toque vidas, toque corazones, Padre, que, Señor, sientan el anhelo y el deseo en sus vidas, en sus corazones, Padre, de, de conocerle, que haya un encuentro personal en sus vidas, Padre, y que haya ese grande deseo, esa eh, hambre, esa eh, sed, Padre, de, de, de conocerle y de que usted venga, Señor, a hacer su luz en sus vidas, Padre. Porque usted nos dice en su palabra, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Padre, gracias por su grande amor, su grande misericordia, Señor, porque por eso envió a su hijo a este mundo a venir para venir sí, a librarnos señor. del pecado, Señor. Sí, venirnos a dar la luz venirnos a dar eh, el entendimiento, que tengamos esa comunión con usted. Y nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, Padre, por su grande amor y su grande misericordia, Padre mío. Y que, Señor... Este, este mensaje, Señor, llegue a mucha gente, Padre Santo, y que sientan el anhelo y el deseo en sus vidas de conocerle aún sí, más, señor. Padre, a través de las Escrituras, porque usted nos formó, Señor, eh, nuestras entrañas, tú nos hiciste en el vientre de nuestra madre, te alabaremos, porque formidables y maravillosas son tus obras, Señor, y estamos maravillados. Y nuestra alma lo sabe muy bien. Y no fue encubierto de ti mi cuerpo. Lo dice ahí en el Salmo 139, 15. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no está encubierta. Está, Señor, a la luz de toda la gente. Únicamente, Señor, lo que se necesita es que haya esa hambre, esa sed, esa necesidad. De venir a usted, de venir a sus escrituras y aún conocerle más. Gracias, Padre, por este Gracias, tiempo señor. que usted nos ha dado, Señor. Gracias por su grande amor y su grande misericordia en el nombre de su Hijo amado. Gracias por su bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Mis amados, pues, hasta aquí llegamos. Así es. Y deseando y anhelando con todo su corazón. Que tú puedas compartir esto Que el Señor les bendiga grandemente Y les que amamos. el Señor Llene tu vida Que el Señor llene tu vida Así es Y te dé la luz Para que tú también puedas resplandecer El lugar donde tú andes Y que compartas La palabra de Dios Ay, Sí, amén, así es Bendiciones, Bendiciones para todos en el nombre de Cristo Jesús. Les amamos. Bendiciones para todos. Y no deje de compartir estos videos. Amén. Bendiciones.